No es común ver este tipo, hemos visto estas imágenes tal vez en alguna, eh, algo intencional cuando se hacen con explosivos, pero ver las imágenes desde el esplome de un edificio de ahí no es común. ¿Qué han analizado ustedes al respecto, Jesús? Sí, es, es impresionante ver cómo colapsa una estructura de este tipo, eh, sobre todo que, que no da tiempo para, para reaccionar. El, el colapso fue... Eh, pues inmediato eh, lo que se llama un, pues, un colapso por falla de, de columna debido a, a posibles eh, tres causas que, que se han analizado aquí en, por los expertos eh, directamente por el doctor Kit Miyamoto. Eh, una de las causas que, que se ha visto por ahí es el, el deterioro de la estructura por causas de la corrosión al interior de, de las columnas, por, por eh, la falta del acero debido a esta corrosión. Esa es una de las causas más probables. Otra que se ha mencionado es el asentamiento, eh, el asentamiento diferencial, es decir, cuando una columna se, se, se hunde más que otra, pudiera generar eh, pues esta falla, pero, pero esa es, es una falla que, que, que raramente podría generar un colapso de ese tipo. Aquí en Ciudad de México los edificios se, se asientan mucho más que, que lo que se ha reportado en ese edificio y no, no terminan colapsados de esa forma. Y, y otra es que algo haya pasado en alguna de las columnas, algún golpe en, en, en las partes bajas, que también es una posibilidad pues, mucho más baja de que ocurriera. Claro. Ahora eh, puede ser una combinación de factores también, pero parece que ya había algún señalamiento por ahí de la primera eh, parte que me mencionabas, es decir, la primera causa que es ya un daño por corrosión en algunas de las estructuras, en algunas de las columnas, Jesús. Así es, sí, desafortunadamente este tipo de estructuras que se permitían con códigos antiguos eh, no tienen eh, una redundancia de elementos, es decir, si una columna falla, no hay forma de que las demás columnas tomen esos esfuerzos. No es una, una estructura eh, hiperestática. Eh, si, si ven eh, en las imágenes, no tiene traves, tiene prácticamente puras losas planas. Y esos sistemas son altamente riesgosos. En, en los años 80 todavía se construían. En Ciudad de México tenemos miles de edificios con ese alto riesgo. Y, y justamente sucede eso, que si un elemento falla, pues realmente termina jalando todo el, el, el conjunto de elementos, porque no hay, no hay marcos rígidos que, que le den una, una solidez. Eh, al fallar un elemento, los demás elementos podrían ayudarle, pero este no fue el caso, desafortunadamente. Muy bien Jesús, pues te agradezco mucho por conversar con el auditorio, muy interesante Jesús Valdés, CEO de Millamoto Internacional en México. Vamos.